estamos aquí una vez más en Metal Obscura y Crónica Metal. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de nuestro titular Carlos Betancourt, que el día de hoy no nos puede acompañar por cuestiones personales, pero aquí estoy yo, Shandri Silver, para poderles traer esta entrevista que tendremos con una agrupación muy, muy interesante, originaria de Mérida, Yucatán. Pero antes de eso, vámonos rapidísimo con los anuncios parroquiales, y es que ya estamos en la recta final del mes de mayo, por lo tanto vienen conciertos bastante interesantes aquí en la Ciudad de México, y dos son los que van a cerrar con broche de oro este quinto mes de este 2022. Me refiero a la presentación que darán el próximo 31 de mayo en el Circo Volador, los señores de Cannibal Corps, quienes vienen presentando su último trabajo discográfico, así que si aún no tienen sus entradas, están aún disponibles en las taquillas del Circo Volador y también en el sistema en Lina. Así que, pues, no se queden sin su entrada para este gran concierto. Y, pues, si los oyos no es tanto como ese rollo del death metal y así, pues, también tendremos, perdón, en el lunario del Auditorio Nacional a una agrupación que muchos habían estado pidiendo y que por fin la promotora más grande que es Ocesa ha venido a traer. Ellos son de Hu, que son originarios de Mongolia. Y si no los han escuchado, vayan a darse una vuelta. Creo que ya no hay boletos porque tanto fue la aceptación y las ganas de la gente de verlos que se fueron rapidísimo las entradas para este concierto que también va a ser el próximo 31 de mayo. Así que pues hay para todos, hay de distintas vertientes y pues no se pueden quejar de que no están empezando ya a llover los conciertos aquí en la capital y también en otros estados de nuestra república. Pues sin más, nos vamos rapidísimo con nuestros invitados. Yo el día de hoy tengo aquí directamente desde Mérida a Omega, que es el bajista de este gran proyecto que está bastante, bastante creativo. Gracias. Y ellos se llaman Into the Chaos. Omega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. A Marina también por invitarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias a Marina Castillo de Aztec Metal que nos hace el favor y nos ayuda a traernos estos grandes proyectos de metal mexicano. Pues bueno, vámonos rapidísimo para saber, pues, quiénes son ustedes, quiénes son Into the Chaos y cómo es que fueron eligiendo a cada uno de los integrantes que conforman el día de hoy este proyecto. Bueno, antes que nada, eh, nosotros somos una banda yucateca, este, todos somos originarios de aquí, precisamente, aunque tú puedas ver apellidos así un poco extranjeros o raros, este, todos somos de aquí de Mérida, yucatercos, y bueno... Eh, la banda se forma desde junio del 2019 a mediados aproximadamente y comienza como, primero, debo de decir que el que comenzó todo esto fue Nick, mi, mi compañero y guitarrista Nick. Él empezó con una idea de empezar una banda, una formación de new metal por completo y en eso jaló aquí a, a mi compañero, también amigo Samuel Phillips, quien se incorpora, y yo fui el tercero ya en entrar, ¿no? Primero las cuerdas era lo que se necesitaba, eh, pues, definir, y compartiendo el mismo, no solo gusto, sino también el mismo objetivo, que es trascender dentro de la música, trascender en, eh, en la escena metalera yucateca, eh, decidimos buscar autos integrantes que compaginaran con esta visión. En ello, pues, estuvimos con un baterista que, bueno, ahí por motivos personales tuvimos que de este, terminar una relación. Este, sin embargo, pues igual entran otros elementos, ¿no? Entra ellos a, a nuestro buen amigo Wally en las vocales. Y bueno, ya un poquito más adelante conoceríamos a lo que sería nuestro baterista hoy actualmente, que es muy conocido en la escena, el famosísimo Kili. Y ya con esta alineación quedaríamos por completo, eh, pues, completos para ya comenzar a grabar eh, las maquetas que teníamos trabajando, pues, tiempo atrás, ¿no? Fue hasta ese entonces cuando ya la, la agrupación se se empezó a sentar y todo empezó, todo empezó, perdón, con el nombre Eleven, el onceavo. Eh, por cuestiones ahí de, de branding y mercadotecnia, incluso por, por otras cuestiones legales, decidimos cambiar el nombre a Into the Chaos. Sobre todo porque estaba yendo toda la parte de riff, toda la parte musical, estaba siendo un poco más eh, compleja de un, que un New Metal tradicional, ¿no? Entonces, eh, todas nuestras temáticas, no, o sea, a pesar de que somos New Metal, tenemos un poquito de complejidad en algunos tempos, en algunos riffs, y por eso se decide cambiar el nombre. Y bueno, hasta la fecha es lo que es, es como hemos definido, tanto nuestro estilo como el nombre. Ok. Y siendo, bueno, decidiendo ustedes, ¿no? Entrar en ese, en ese subgénero del metal que es el new metal que tenemos, pues, representantes bastante, pues, mainstream, ¿no? O sea, un Corn, ¿no? un Slipknot, o sea, cosas que ya todo el mundo conocemos. En este proyecto, ¿cuál sería ese, como ese plus que, que tú me dijeras, sí, somos nu metal? Pero esto es lo que va a definir el sonido de Into the Chaos. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque siempre nos dicen, oye, no, o sea, escucho el bajo y el bajo me, me, me trae muchos recuerdos a Korn. Las es que las guitarras, las percusiones me recuerdan mucho a Slim. Las voces suenan al señor. Tienen un cierto estilo a, al señor Cory Taylor, ¿no? Este, realmente te puedo decir que hoy por hoy nuestras influencias están muy marcadas en el subgénero, este, pero tomando como estandarte una banda sería muy difícil, ¿sabes? Por ejemplo, la parte de las guitarras, Nick está influenciado al mil por ciento por Deftones, este, mi compañero Samuel, Samuel está muy metido en la parte de alternativo. Indie, y yo estoy muy metido en la parte de Black Death, Trash Metal, pero crecí con bandas este, como Korn, como Slipknot, y te puedo decir que hoy por hoy tengo una banda que se gustó precisamente a estas dos últimas. Este, En estas dos, como guitarra, ahí sí, ¿no? Yo sin problema, pero cuando yo entré aquí a la, a la banda, decidí meterle un poco más de... de un sonido más característico al bajo, que es, bueno, pues, por lo que siempre trato de definir al sonido de la banda, ¿no? Además de las guitarras, las vocales y las, las percusiones, también trato de que las líneas de bajo sobresalgan con un poquito más de técnica de lo que normalmente se aplica. Y, pues, definir el estilo, el sonido de... de de Into the Chaos, por eso es el nombre, ¿no? Porque es un caos, un caos de influencias, un caos en el cual nosotros conformamos, no solamente un performance, sino también un estilo musical, que a pesar de que es el subgénero del New Metal, siempre estamos enfocadísimos a, a enriquecer cada canción, que cada canción suene diferente, es lo que siempre buscamos. Ok, precisamente como que me acabas de llevar a, a ese punto, hablando de esto de que definen cada canción, ¿cuál es el, la temática que ustedes van a ir tocando en cada tema o en esto que va a ser su primer eh, su primer disco? ¿no? ¿Cuál va a ser esos, esos contextos que van a traer cada una de las canciones? Mira... La parte de las canciones, si eh, abarcamos problemas, por ejemplo, en nuestro primer video, nuestro primer single, abordamos el tema, lo que es la bulla, ¿no? Es un tema este, psicológico, meramente. Eh, es un tema un poco difícil de abordar en cuanto a, a, a un comportamiento como tal, en términos psicológicos, claro. Pero de eso hablan las temáticas, ¿no? De la banda. La banda está muy centrada en temas reales, temas que pueden ser algo reacios a aceptar. Eh, sin embargo, pues son el pan de cada día, ¿no? El dolor de muchas personas. Y es donde nos enfocamos a temáticas eh, de convivencias personales, ¿sí? Pero también enfocándonos a la triste realidad que nos acompaña día a día el mundo. Entonces, ese sería nuestro principal enfoque. Fíjate que es ahorita que explicas, ¿no? Más o menos de qué de qué va este primer tema que es Abulia y del cual ustedes tienen un video. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, desde cómo empiezan, ¿no? que Las personas entrando a, a ese sitio, los colores, el hecho de que cada uno de ustedes esté como en un cuarto, ¿no? Diferente, con diferentes... Eh, vestimentas, eh, fondos, algo así como bien, bien psicodélico, <risa> o sea, está bien, bien loco. Yo cuando lo oí me quedé así de, ok, <risa> y pues le fui entendiendo un poco, pero ahorita que lo vas explicando como que ya me hace más, más sentido. Y la pregunta para este video es, ¿cómo es que desarrollaron esa idea, no? ¿Cuál fue el proceso creativo para darle oh. cara a esta canción tocando ese tema tan, pues, tan delicado, ¿no? Mira, fíjate que la parte de las letras, eh, para empezar las composiciones, toda la música la hacemos entre los cinco, los cinco integrantes, ¿no? Este, en cuanto a las letras, le damos algunas ideas a Wally para que plasme, pero realmente él es el que escribe. Este él se enfoca mucho a ciertos temas, ¿no? Y entre ellos, cuando nosotros armamos un riff, a él se le viene la idea de decir, ¿sabes qué? Esta canción estaría bien con una temática así y así. Y es cuando comienza la parte eh, de, de, pues, no sé, de la visión y poder centrarnos eh, en un tema, ¿no? Adentrarnos un poquito a él. En este caso, con Abulia, lo que quisimos hacer es sensibilizar, realmente esa es la palabra, sensibilizar, tomar conciencia de lo que aqueja hoy por hoy a nuestro mundo, nuestra gente. Es un problema que puede tener desde un vecino, un hermano, un conocido, un amigo. Y bueno, lo que, aport lo que abordamos en el video son tres eh, ejemplos de cómo se vive actualmente discriminación sexual, lo que es el, la falta de amor propio y también lo que es la violencia familiar. Entonces, digamos que todos estos temas están muy ad hoc a lo que es el, el tema de la bullia. Eh, un poquito más específico, no sé qué, qué, qué busques en particular con esto, pero con respecto al, al video, sí te puedo platicar que Oh, fue, todavía me acuerdo, fueron, fueron semanas de hecho de planeación, pero fueron días, o sea, casi a lo último antes de la filmación, fueron desvelos por completo, este, todo lo que tú ves en el video, todo lo que tú ves, las locaciones las rentamos, eso sí, es, pero lo que tú ves, colores, fondos, este, outfits, todo lo que tú ves de imagen, es decir, lo que ves a cuadro, eso todo, todo, todo, lo hicimos nosotros cinco. Los sets, nosotros los armamos, las luces las mandamos a pedir, este, fue todo un caos, la verdad. Este, los desvelos, teníamos que eh, estar ahí en casa, nuestro vocalista armando ciertos sets para la batería, o ir a las locaciones a terminar los sets de guitarra, bajo, cada uno de nosotros trabajó en su propio set porque realmente eh, lo que buscábamos era reflejar parte de nuestra personalidad en ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí el compadre Sam es muy de colores llamativos y lo que se pensó con él fue eso, ¿no? Ese concepto tan llamativo de decir, ¿sabes qué? Es parte de mi persona, es parte de también ser atractivo el video. En cuanto a mi, a mi bueno, aquí a, a Nick, él, pues, es un poquito más aventado y por eso también su, su iluminación cambia, ¿no? Lo mismo que con el batería Kili, lo mismo que con Wally, que él es muy de esos colores cálidos, eh, dominantes, ¿no? En colores rojos. Y en cuanto a lo mío, pues, soy un poquito más, este, pues, un poco más eh, de, de carácter, un poco más reservado, más serio, por eso me agarré un cuarto un poco más oscuro, más lúgubre, por así decirlo. Y toda esa gama de colores es lo que hace que sobresalga esta producción realmente, ¿no? Este, pero sí, te cuento, los desvelos estuvieron a la orden del día, fueron semanas de planeación. Y fue casi, casi eh, lo último, ya para terminar ahí lo de los textos, que sí nos llevó bastante tiempo, a veces ni dormíamos, al día siguiente teníamos que ir a trabajar, eh, yo tenía que levantarme igual temprano para ir por mi hija, llevarla a su escuela y, y, y seguir y tomando café en el, en el trabajo para no dormirme, o sea, sí fueron semanas así, así intensas, la verdad. Sí, no, me imagino, digo si no han ido a ver el video vayan este, ahí están sus redes sociales, están ahorita ahí pasando ahí está el canal de YouTube, así que vayan a verlo, de verdad que les va a volar la cabeza, tanto la o sea, la canción la voz el, todo lo que son los instrumentos, lógicamente pero el, el, todo eso, conjuntarlo con lo que van a ver, o sea no, bueno a mí me gustó mucho Digo, muchísimas felicidades, la verdad sí valió la pena todo esto que me estás contando y a muy grandes rasgos <ríe> todo lo que pasaron ahí se ve reflejado un, un gran trabajo, una gran planeación y la verdad está muy bien hecho. Eh, pero de verdad, o sea, si no lo han visto, vayan a verlo en serio, si sí está bien. Bien psicodélico el asunto. Pues gracias. Sí. Ahora sí que el, valieron la pena los martillazos que nos metimos. Sí, Mientras claro. unos estaban ahí martillando, serruchando. yo me yo me encargaba de la parte eléctrica. Este, La ventaja es que, bueno, aquí como siempre le decimos a, a Wal, en nuestro vocalista, eh, realmente todos nos complementamos, todos nos apoyamos. Afortunadamente la banda somos tres ingenieros entonces este de ahí pues no sé cómo lo hacemos pero nos ingeniamos para que todo esto salga y afortunadamente todo salió bien acuérdese trabajar con lo que se tiene y resolviendo el problema <risa> totalmente con lo que se tiene. exacto <risa> y si no lo inventa uno ah, no, no porque no lo quería eh? hacer no sí te creo pero bueno durante esta pandemia, o sea, ustedes iniciaron su, su aventura en 2019, justo sí. antes de que todo esto explotara y nos mandaran a todos a, a nuestra casa. ¿Cómo sí. lidiaron ustedes siendo, pues, un proyecto nuevo? Digo, a decir verdad, pues, ustedes no son tan nuevos, digo, vienen de otros proyectos, tienen sí. otros, este ya tienen un rato, ¿no?, en, en este camino, pero con este, esta agrupación, ¿cómo lidiaron con, con la pandemia? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo para, para la banda? Estu ¿Fue cuando estuvieron componiendo? ¿Cómo se las arreglaban, no?, para irse pasando como eso, o ensayar, o, vamos, cuéntame, ¿qué hicieron ahí? Wow, pues, mira, para empezar, sí fue un martirio, porque... Te platico, cuando nosotros ya estábamos a punto de comenzar a grabar, ya teníamos hecho algunas capturas de batería, algunas capturas de instrumentos. Eh, viene a pasar esto, ¿no? Que, pues, perjudicó a un chingo de gente, la verdad. Mucha gente, eh, sobre todo el sector, este, pues, económicamente activo, ¿no? Este, muchos perdimos igual en su momento un trabajo, un sustento. Eh, sin embargo, pues también lo que nos motivó siempre fue salir adelante, ¿no? Por nosotros, por nuestras familias. Y en este caso, la música no fue la excepción. Nosotros estuvimos varados, bueno, pues por lo el encerrón que sí duró unos tres, cuatro meses a peox acá. Eh, no pudimos hacer nada más que practicar lo que ya teníamos. Incluso este, teníamos algunos riffs, lo compartíamos en el grupo escucha, tengo tal, tal riff, oye, ¿por qué no le metes aquí el bajo? Que sea, no sé, puedes meter un slap, puedes meterle algo melódico. Y dije, pues va, o sea, dámelo, le escucho y veo que, que sale, ¿no? Este, sí estuvimos metidos todavía así en la parte de composición. Pero apenas se quitaron, había muchas restricciones aquí en Yucatán, pero apenas empezaron a pasar de poquito en poquito, es cuando ya decidimos, ¿sabes qué? Hay un estudio... Entonces, le estoy del muñeco, que me debería de pagar por hacer publicidad. ¿eh? Este, pero bueno, empezamos a ir ahí, él nos aperturó, o sea, abrió las puertas, no solamente a nosotros, sino a diferentes bandas. Y la verdad es que eso nos ayudó a seguir ensayando, seguir mejorando. Entonces, literalmente eh, no nos detuvo, tuvimos que seguir, tuvimos que seguir así y a darle duro a darle dudo este qué te puedo decir sí sí fue una sí fue una pues algo desesperante para muchos no el no poder salir el no poder tomar bueno pues hubo muchos que lo sufrieron en el camino porque aquí sí hubieron restricciones más severas pero a fin de cuentas creo que el enfoque como banda que teníamos desde el principio no se no se perdió y aún así Pudimos grabar, eh, pues aquí con el, en el estudio de Rach, este, pudimos grabar y así por horas, por pedacitos, no sé. O sea, tuvimos que buscar la manera de, de cómo organizarnos y pues sacar la chamba, hacer lo que nos gusta. Sí, totalmente. Fue una época bastante, híjole, bastante fea, ¿no? Porque... Entre que no podía salir, entre que no se podían ver, ¿no? Ustedes como músicos, pues, lo difícil, ¿no? Que es. Si, si de repente, ¿no? Estando todos en un local de ensayo es un drama y es un rollo. <risa> Ahora imagínate, ¿no? O sea, bueno, le digo a la gente, sí. imagínense, ¿no? Los que no saben, eh, el ponerse de acuerdo, el ensayar virtualmente. <risa> o sea... El montar sí. todo, o sea, es, fue algo, creo yo, súper incómodo, fastidiante, estresante. Este, estresante, ¿no? Sobre todo, porque, digo, lo vuelvo a decir, ¿no? Si presencialmente es todo un rollo la comunicación, ahora a través de, de estas cosas es... Espero, porque a ver si me contesta, a ver si no fue al baño, a ver si no votó por ahí el teléfono, a ver si no está cenando, o sea, cosas así, ¿no? O sea, también de sí. chin, ya ve la hora que es, o sea, no, sí. Todo eso, la verdad, es que la, ciertamente lo que nos ayudó la dichosa pandemia es, eh, nos dio más tiempo para corregir y evolucionar nos dio un parteaguas de, de volver a replantearnos. Nos gusta el sonido, sí, definitivamente, pero podemos mejorar. Y, y es, el, es la visión hacia donde queríamos llegar, ¿no? Eh, no estábamos conformes con lo que estábamos haciendo, Sino queríamos ir más allá, ¿no? Este, y es como lo, lo hemos estado logrando. Hoy por hoy nuestros temas tienden a ser un poquito, bueno, realmente dieron un giro de 180 grados, lo que tocamos hoy en vivo versus lo que antes era. Por eso es también el cambio de nombre, como mencioné. Claro, digo, todo tiene una, una evolución, ¿no? Y, y, es, y es este. Padre escuchar, ¿no?, que proyectos, pues, nuevos, porque, pues, en sí el proyecto es nuevo, pero ustedes no, digo, tienen ya bueno. una, una visión, ya un camino recorrido, o sea, ya hay cosas que no van a, a hacer, ¿no?, <ríe> errores que no van a volver a cometer que, pues, que ya sí. pasaron por ahí, ¿no?, o sea, final del día, pero es súper padre escuchar eso, ¿no? Que ustedes solitos van ya como definiendo ese camino y como dices, ¿no? Tratando de darle cada uno, ponerle su sello para que digan, o sea, sí, son una banda de nu metal, pero son ellos. O sea, no es de, ah, sí, es que sí son ellos, pero me suenan a, o me recuerdan a. Pero también totalmente voy a decir algo, o sea, que lo digan, realmente no molesta porque de cierta manera hasta a mí me halaga porque incluso he visto muchas bandas, por ejemplo, este, son bandas nuevas y puedes escuchar un sonido y ah, me recuerda a tal banda y sí, puedo escuchar y sí, efectivamente, me recuerda mucho a una de mis bandas, por ejemplo, Arc Y en este caso, cuando siempre me, me comparan, este, siempre digo, pues sí, pues gracias, de hecho, es mi escuela. O sea, caecí con otros subgéneros, claro. pero parte de mi adolescencia también fue acogida por este mismo, que a pesar de, de ser muy infravalorado por, pues por varios metaleros en la misma, este, realmente caecimos con esto, ¿no? Mira, sí venimos de diferentes proyectos cada uno de nosotros, teníamos ahí, este, pues, otros subgéneros, ¿no? Por ejemplo, el Nick viene de un poquito más progresivo y el Cabrón toca jazz, por ejemplo. Este, <risa> yo, yo, por ejemplo, estoy muy metido en la parte del dead metal técnico, en el trash, black metal, con bandas muy conocidas de, de aquí, de, de la escena yucateca. Este, y hoy por hoy, bueno, pues igual cuando dicen, me va, sí, se sí, conozco así, pelana, ¿no? Pero pues. Este. Kilib, Kilib es, es una institución en la batería. Aquí, el, el hermano realmente, él viene de dos bandas muy conocidas aquí: que es Deadside, que los amo, Pelanás, son mis hermanos. Y Uber Hate, puta, Saludos al Salazar, a Luis Ángel, a Losito Bimbo que, que es Rach, los quiero un chingo. Y bueno, realmente él también vino a ayudarnos con esta parte, ¿no? Este También nos ayudó a, a impulsar, este, porque nos quedamos sin baterista, eh, nos ayudó a impulsar más eh, la banda, ¿no? En cuanto al sonido, ya lo teníamos definido, solamente necesitamos definir tempos y alguna otra cosilla por ahí, ¿no? Pero con Kilisi sí lo logramos. Espero se quede. <risas> Esperemos que sí, porque así como me lo estás contando, siento que ahorita, o sea, quienes están, la alineación que tienen han tenido esa, pues esa sinergia, ¿no? Y han amalgamado bien y, y vamos, ¿no? La, la diversidad de, de influencias que cada uno trae o el sonido que cada uno trae, pues también, ¿no? Aporta mucho a lo que es el sonido de ustedes como agrupación, ¿no? O sea, no es una sola línea, sino que cada quien le va echando como que yo aquí, yo acá, yo acá y así. O sea, eso es lo eso es lo divertido, ¿no? de Que no, de, y, no todos sean de una misma línea. Así es, y también enriquecedor, porque, por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros, bueno, voy a tomar el ejemplo de nosotros cuatro, ¿no? Las tres cuerdas, que son Samuel, eh, Nick, yo, bueno, aquí tu servidor. Y también eh, este de, de Wally. Voy a poner a nosotros cuatro porque realmente nosotros cuatro empezamos desde Eleven, ¿no? este Realmente cada uno de nosotros tiene su estilo, su gusto, su género, con el cual cada quien se identifica propiamente, ¿no? Entonces, toda esa lluvia al momento de hacer un ensamble con Kili, podemos tocar lo que sea desde un death, un progresivo, un trash, un, un, un hardcore, o sea, lo que salga en el ensayo realmente lo hacemos como llameando, ya, ya ¿no? Sin embargo, ese, esa sinergia, esa química musical, muy pocas veces lo he sentido con mis otros proyectos, ¿no? Y realmente pienso que es lo que hace eh, no único, pero sí diferente de los demás, este, bueno, hablando del subgénero, claro, este, ese distintivo que tenemos, ¿no? Ese distintivo, esa química, esa efusión esa en performance en vivo. Siempre tratamos de dar al mil, aunque acabemos como tapeador, pero, pues, siempre te, estamos enfocados en dar lo máximo arriba y también como personas, también como personas. Ok, por aquí dice Wally y que su influencia es Magneto. Por ah, acá sí. dicen Tim Luis Miguel. Con razón, Leo no se va así bien vestido, así estilo noventero, <risa> <risa> a los ensayos. No, yo voy este, en chanclas y, y mis influencias son las cumbias. Muy bien, muy bien. El flow, todo el, todo el sabor acá. <risa> Acá dicen, te veo con más influencias de B7, no, bueno, aquí sí hay de todo, ah, y dice también que le faltó mencionar a Flans, ah, sí, obvio, Flans. No, bueno, sí, dice igual, y sin mencionar Flans, que de allí nace el coro de Abulia, muy bien, Veo que parte de, de eso, pues, se llevan súper bien, se llevan a toda madre, yo creo que eso también es súper importante, ¿no? En un, en un sí. proyecto que, que se lleven bien, porque al final del día están un montón de tiempo juntos, un montón de horas como para que todavía digan, ¡ay, este vato me cae gordo! ¡ay, este no, no sé qué! o sea Y es que lo que tocas ahorita es muy, muy real, porque, mira, no nos caemos gordos, de hecho, a veces discrepamos... Eh, bastante... Eh, Normal. Uno puede tener una idea, otra, otra, y así sucesivamente. Claro. Pero esa discrepancia es lo que hace chingón. De hecho, así es como nació el video, con esas discrepancias, oye, es que no, mejor Wally concentró todas las ideas y terminó Wally por pulirlo, realmente. Este, pero es a lo que voy, realmente así es tanto en la parte creativa, en la parte de composición, en la parte personal. A veces este, llegamos a un punto donde, no sé cómo chingados le hacemos, pero lo hacemos, nos podemos pelear. Y muchas veces dicen que nos llevamos muy fuerte. Y es que sí, a veces nos llevamos fuerte, pero eso es lo, lo, lo principal de, que hay entre nosotros, que hay mucha sinceridad. Y nos mentamos la madre, sí, jugando, pero sabe, sabemos que el trasfondo es muy real. Y no hay por qué molestarnos, al contrario, claro. si nos decimos las cosas es porque necesitamos aprender a escuchar y a mejorar. Y es lo que nos ha llevado a, a tener esta unidad, ¿no? Esta unidad familia realmente que tenemos desde hace ya casi, bueno, ya un poquito más de tres años. Este, pero es lo que nos ha permitido también sobresalir y tener la química, la musical no lo es todo, sino también tener la visión compartida de hacia dónde queremos ir. Y lo más importante, la comunicación. La comunicación, el apoyo que los cinco nos tenemos, este, es muy importante. Totalmente de acuerdo, porque si no, por eso luego las cosas no fluyen. Sí, así <risa> O sea, es. sea, como sea. Y bueno, hace ratito me estabas contando, ¿no? De un poquito de lo que es la escena allá en, en Mérida que seguramente no es tan distinta a la de los demás estados que conforman nuestro país. Pero, ¿cómo podrías tú describirme pues la escena allá en, en Mérida y el apoyo que reciben ustedes como bandas independientes, bandas emergentes, ¿no? El apoyo de promotores, apoyo de medios, apoyo de venues. Cuéntame un poquito. OK. Mira, sí, sí, ahorita por temas de la pandemia y esto, la verdad es que afectó mucho al rubro de la música en general. Eh, no solamente a, a, los, a los colegas que también son hueseros, este, sino también a, a los toquines. Se apagaron muchos foros. Eh, aquí habían, Aquí había uno de los este, bares muy conocidos, que era un, una referencia este, obligada y religiosa pues, para lo que es la música en todos los sentidos. Eh, y bueno, cerró, de hecho cerró antes de la pandemia, pero eh, ya con la pandemia empezaron a cerrarse más y más foros. Realmente la escena aquí metalera, si sí es un poquito, eh, ¿cómo te diré? Un poquito reservada en ciertas partes, ¿no? Pero realmente está en crecimiento. Eh, en real, lo que buscamos ahorita eh, con el evento que tuvimos hasta hace poco eh, fue aquí en La Pancha. Es un bar muy conocido aquí. Y lo menciono porque realmente el apoyo que nos brindaron fue, wow, o sea, de parte de los dueños, organizadores, o sea, realmente... Eh, tuvimos un apoyo del lugar y también eh, con el colectivo con el cual estamos, que por cierto, un besote ahí a, al hermano Jera, que por todo su apoyo hacia aquí, hacia nosotros, este, el apoyo de Yucametal también fue muy importante para nosotros en el, en el evento, no solamente por la invitación, sino por todo lo que conllevó, ¿no? desde la logística hasta la invitación, desde el día uno, comenzamos a bombardear con el evento uh, masivamente, todos, todos por igual. Y, y siento que eso también fue un parteaguas, porque lo que busca la, el colectivo en el cual estamos es la unificación de, pues ahora sí, de todo lo que es la escena metalera, ¿no? Sea Black, sea Dead, sea Trash, sea cualquier subgénero. Tratar de, de, de traerla aquí con nosotros y que, y que toquen, que se expresen y es lo que buscamos, ¿no? Este, que estemos en un mismo, en una misma sintonía sin divisiones como los, bueno, los trus, ¿no? Este, sin embargo, pues es lo que se pretende. Ahora, por apoyo de otros promotores y eso, realmente estamos abiertos al apoyo de, que, que se pueda presentar. No estamos cerrados. Este, por ahí dijeron que Yucafaisas, no Yucametal, Yucafaisas. Pero realmente eh, lo que buscamos es eh, tanto ayudar a las bandas eh, locales a impulsar a nuestra escena, que realmente, como mencioné en una nota por ahí, eh, somos un coloso dormido. Y hay mucho talento aquí en Mérida, mucho, mucho talento, en serio. No vamos a nombrar bandas que en realidad son muchas bandas, pero sí hay bastantes talentos, muchos músicos que la verdad eh, me gustaría que fueran eh, mencionados, reconocidos por su trabajo, porque realmente, para empezar, estamos en la tierra del trovador, la tierra del músico, y, y esto significa mucho para nosotros, como cultura incluso. Entonces, eh, sí pienso que, que hay mucho por trabajar aquí en la escena metalera y pienso que si todos trabajamos en un mismo, en el mismo conjunto, podemos hacer algo mucho mejor. Totalmente, ¿no? Yo creo que, como luego dicen, ¿no? El, el peor mal del metal es el mismo metalero a veces. Que, ay, que porque si no es este con con guturales y chillidos de puerco, no, no está chido, que si no derraman sangre, no es metal, que si no odian, no es metal, sino Aunque que aman si no, iglesias. O si no, no chillas al amplificador con, con ahora sí, saturaciones extremas. Realmente, ah, claro. fíjate que o sea. yo tengo ya bastante, bastante ratito en la escena de metalera, yo no caecí en Yucatán, yo caecí en otras partes del país, sin embargo, este, bueno, yo vengo a vivir aquí a Mérida, pues tenía 15, 16 años. Estaba eh, pues, conociendo aquí la, la escena yucateca. Y sinceramente, sí, este, sí hay mucho cambio a lo que, lo que fue al antes, a la hora Y para empezar, en la, en la parte musical ha habido un... ¡Wow! Ha habido una evolución impresionante. Realmente... Eh, hay muchas bandas, como tus hermanos de Deadside, este Grave of Sacrifice, que también los amo, puta, a todos ustedes, puta, son mis hermanos. Este, y los aprecio mucho a todos ellos. Este, son, son maestros músicos talentosos, Genotype, cómo olvidar ahí a mi hermano Humberto, a Manolo, a Paulina, o sea, músicos, cantantes... Todo lo que hay aquí en nuestra tierra realmente es de, de cultura pues amplia. Estamos hechos aquí en base a la música, somos un pueblo maya, pero lo, por lo cual conocen a Mérida internacionalmente es por esto. Pero regionalmente somos tierra de músicos, poetas, y me gustaría que consideren el, el también eh, dar a conocer nuestro trabajo, no solamente musical, sino también la este, labor que lleva a hacerlo, porque también no, no es fácil. Eh, todo, todo lo que es este bello arte, ¿no? Y pues esa es nuestra, nuestra intención, al tratar de tocar eh, un poquito más allá este, las puertas eh, hasta donde nos tenga que llevar, si es de aquí a Campeche o, o que sea hasta el otro lado del mundo, ahí vamos a estar. Perfecto, súper bien. Me gusta cómo, cómo lo dices, cómo lo, lo estás visionando. Y pues, para ya cerrar como este punto, o sea, pues sí es una, una realidad, ¿no? O sea, vemos que hay mucho talento, eh, no solo en Mérida, ¿no? O sea, en, en toda la República tuvimos digo, las cosas buenas que nos trajo la pandemia fue tener estos festivales vía streaming eh, de varias iniciativas. Eh, ahí está Aztec Metal, está este Moshpit, eh, varias iniciativas que se dieron a la tarea de recabar material, de escucharlo, o sea, no fueron cinco o diez bandas, fueron cientos de agrupaciones de cada uno de los estados que conforman nuestro país. Y el escuchar lo que Mérida tiene, o sea, es como dices, hay, hay talento, o sea, hay mucho talento, hay muchas bandas muy importantes, muy, muy interesantes, que lo que quieren hacer es eso, ¿no? O sea, dar a conocer su, su material, lo que están haciendo, su trabajo, y aparte de mostrarles a, al público mexicano de, hey, toc toc, aquí también hay... Eh, buen sonido sí. aquí también hay cosas bien hechas aquí también hay bandas que pueden sonar como las que viven al otro lado del atlántico sí. aquí también las hay o sea y es también lo digo tanto como medio como fan y como este persona o sea el el voltear a ver también no lo que lo que hay aquí y que hay bandas muy muy comprometidas que le invierten en su sonido en su imagen en, este, en hacer una buena grabación, en hacer un buen video, en, pues, en todo el producto, ¿no? Porque al final del día sí está padrísimo decir, pues, sí, es que es, es arte y está bonito y lo que quieras, pero también el verlo de, pues, necesitas una inversión o ingeniártelas, ¿no? Con lo que tienes para dar algo bueno, porque... Pues no, solo es ya, ah, pues ya tocamos y ya que nos vean. O sea, ya no estamos en esa época de voy, toco y a ver quién me descubre. Así es. No. O sea, estamos ya en una época tan globalizada digitalmente que hoy por hoy este show de las redes sociales y de los streamings y todo es un arma de doble filo porque tanto les ayuda a ustedes como músicos a dar a conocer más allá de las fronteras sus sus proyectos, pero también... Al darlos a conocer, les están mostrando realmente la imagen que tienen y el producto que están entregándole a la gente, ¿no? Y entonces la gente va a decidir, si me gusta, se ve padre, me atrae, me llegó este, el video, la, o sea, en el caso de ustedes, ¿no? Todo ese rollo bien, bien loco, bien psicodélico, me llamó la atención, quiero escuchar bien de qué se trata el tema, este, escuchar más a esta banda, o sea, todas esas cosas al final del día es lo que ustedes nos entregan a nosotros sí. y uno va decidiendo, ¿no? Entonces, mucho es ese también ese trabajo de ustedes, ¿no? Que realmente se comprometan con su banda a que no nada más va, van a hacer la bandita de, de garage de cada ocho ah. días que les paguen con cinco <risa> chelitas calientes... Ay, y fíjate o sea, que, que de hecho yo, yo estoy muy en contra de ello este, sí, sí, sí, Porque sí, es cierto, yo vengo de, bueno, muchos de nosotros venimos de esa escena este, Donde el promotor pues sí eh, cobraba la lana y Ah, pues ya tocaste hermano, toma tus chevas, ¿no? Realmente eh, yo, yo siempre he estado en contra de ello Es cierto, quizás porque uno se está dando a conocer Y dice, ah, pues no hay problema, además estoy con mis amigos, mi familia, mis hermanos, no hay problema, ¿no? Este, pero ya uno cuando empieza a trascender y a invertir tiempo en preparación, tiempo en equipo, tiempo en todo lo que conlleva ensayos, práctica, ser ahora sí más profesional, yo ya no me puedo dar el lujo de cobrar con unas cervecitas y de hecho eh, es algo que siempre he hablado con todos mis, mis proyectos y algunos todavía dicen, no, es que pues vamos a dar, Realmente yo por eso me salí, ¿no? este Yo prefiero no ser un mercenario, pero sí valorar lo que es mi trabajo y lo que muchos músicos hacen. este por ejemplo, por ejemplo, igual cuando me cae algún hueso o algo así, pues sí lo acepto porque igual me gusta. Me gusta todo lo que esté relacionado a la música. Sin embargo, menospreciar este a cambio de, realmente, sí, no, no estoy muy a favor de él. este Y pues, ¿qué puedo decirte? Realmente son diferentes puntos de vista, ¿no? Hay algunos que te van a querer lavar el coco y, pues, realmente aquí con este evento que tuvimos fue todo parejo. El evento eh, realmente lo que buscaba era también apoyo a las bandas, ¿no? Bandas emergentes como mis hermanos de Signals, que ahí les mando saludos a todos, a Ale, a Peniche, a este cabrón de, de Mario, que, por cierto, fue su cumpleaños hace poquito. Este, a todos ellos los aprecio un chingo. A, a mi buen Felipe, coño, cabrón, taz, tocaste en épica, muy chingón, hermano. Eh. Este, realmente a todos ellos los aprecio. Y, y la, la unión que tuvimos en el evento realmente no solamente nos sirvió para darnos a conocer como banda, sino también a consolidarnos como una pequeña comunidad que seguimos en expansión de otras bandas que se nos unan, ¿no? Es consolidar lo que es la escena este, más fuerte que tenemos aquí en, en el Estado, aquí en Mérida, y el evento realmente fue de las bandas para las bandas, apoyo para las bandas, ¿no? Este, No fue, fue, fue algo simbólico lo que se obtuvo de ahí, pero realmente lo importante es eso, ¿no? La ayuda de un músico a otro músico sin gandallismos, como siempre suele suceder. Así es, aquí dice Wally que la semana pasada tocaron por unas hamburguesas, ok. <risa> Muy bien. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que es mucho eso, ¿no? El apoyarse, yes. el... Y lo que el dice es muy cierto ¿eh? lo que dice ella es muy cierto porque realmente eh, ahora sí que de no de, de, de aplausos vive el payaso realmente aquí un músico tiene que invertir en cuerdas tiene que invertir en mantenimientos tiene que invertir en equipo propio este, pagar la luz incluso para poder ejecutarlos este, comprar un buen equipo para tener un buen performance eso también habla mucho en mi caso de, de trabajos sacrificios y también inversión, porque yo así lo veo, ¿no? Cómo quiero sonar, cómo quiero que sea mi sonido, pues, tengo que invertir en él. Y es lo que muchos no saben. Muchos siempre tratan de, de ¿cómo te diré? De abusar esa parte, ¿no? Y también no concientizan más que el sacar su propio beneficio. Y por eso yo no estoy muy a favor de regalar mi trabajo. Menos no, a no ser que sea una causa que realmente lo amerite. Lo no, totalmente, o sea, y es comprensible y la verdad, o sea, igual, ¿no? Yo lo aplaudo cuando dicen no, no, no voy a tocar por, por cinco cervezas calientes, o sea, no, no, no inventen. Pues sí, así es, así es, así que pues apoyen, o sea, si van, compren, no pidan regalados, o sea, acostúmbrense a comprar su boleto, o sea, si la banda quiere regalárselos está bien, pero no vayan de, ay, porque soy este amiga de o amigo de fulanito de tal oh, no. que conoce a tal, vamos no. a pedirles cortesía, no o sea, ahí sí somos muy tajantes y es no, por y igual. Y hacen bien. Y, y de hecho bien. ahí preferimos que no vayan a vernos, que yo tenga que patrocinarlos se supone que el claro. apoyo es a nosotros, no a nosotros. Claro. Entonces realmente claro. también pues, es este, concientizarlos. no este, Por nuestra parte, sí, nunca hemos tenido ese, ese problema. Este, al contrario, siempre pues invitamos y, y lo mismo con los souvenirs con la merch realmente es apoyo para la banda nos sirve pues para poder invertir en, en gastos de producción como las del video <risa> en por ejemplo para, para grabación este realmente nos sirve pues como una especie de, de fondo para inversión no y también poder brindarles la calidad musical que realmente merece este, la gente, ¿no? Que, que nos apoya, que les gusta nuestro, nuestro ruido, este, y, y es eso, ¿no? Lo que realmente buscamos es retribuirles con calidad, y para eso necesitamos dinero. Básicamente. Así que ya saben, apoyo es ir a verlos, es comprar tu boleto, es ir a comprar mercancías, si está dentro de tus posibilidades, y no ir a perinchárselas porque pues también les cuesta mandar a hacer la meca y les cuesta un chorro. Ok, pues bueno, ¿cómo es que llegan a conocer a Rafael Espinosa de Tupa Monster Studio con quien trabajaron este sencillo que están este, estrenando ahí en, en YouTube? Si no lo han visto, corran a verlo, ahí está su canal. Bueno, fíjate que el famosísimo Ratch, yo le digo el osito bimbo porque pues está beasable. Lo siento Ratch, la verdad. Este, fíjate que a Rach ya lo ubicaba desde hace mucho tiempo, igual con otro cuate que tenemos en común, la Meñi. Este, él aquí hacía muchos tributos a Iron Maiden eh, y la verdad es que yo a él ya lo ubicaba, pero nunca lo había tratado. Eh, realmente, eh, sé que él casi no iba a los toquines más que cuando él iba a tocar, ¿no? Y a veces sí se paraba por ahí, pero realmente fue cuando ya empecé el, into the, bueno, el even cuando empezamos el Eben, Into the chaos, fue cuando más lo empezamos a topar en lo que era un estudio en el cual tenía Humberto, que era el Atoma. Ahí lo empezamos a topar y pues Humberto igual por sus recomendaciones, ¿no? Yo estoy grabando con rach. Y, y pues también, ¿no? Queríamos algo fresco y también conocíamos, conocemos el currículum, bueno, en el buen sentido, de aquí de Ratch. Este, y el, es, es impresionante, ¿no? Eh, la verdad es que admiro mucho aquí a Ratch, su trabajo en particular. Este, todo, todo, entrar al estudio con Ratch es entrar al... Entrar a otro mundo realmente, ¿no? Por eso la verdad es que lo queremos, este, el pinche Rach, siempre es de abrazarlo, o sea, siempre, siempre es un amor el Rach, este, tenemos mucho el apoyo de él, incluso para la parte de grabación, siempre tratamos de ser muy específicos, ¿no? Por ejemplo, oye Rach, oye, a ver, aquí, ¿cómo sonaría esto? cómo podemos atrasar un poco el tempo, podemos acelerar un poco, podemos tapar esto, podemos poner esta capa, esta no. Este, a ver, este, eh, ayúdame a checar, creo que se desafinó el bajo, la guitarra. A ver, vamos, realmente toda esa parte de, de ingeniería y producción que maneja este Ratch no es fácil. Este, y tampoco los plugins, porque realmente para grabar nosotros manejamos plugins muy puntuales en guitarra que es lo que también buscamos eh, hacer diferencias, ¿no? Tanto en guitarra y bajo. Por eso es que en, la, en las producciones que manejamos siempre son muy puntuales en el sonido, ¿no? Tienen un sonido muy característico y es lo que buscamos siempre este, sobresalir, no solamente en estilo, sino como mencioné, en performance y también en sonido. Y todas estas mezclas forman realmente el caos, que hay en el nombre de la banda gracias Rach, te amo por acá dicen Rach es amor es un amor la verdad Marina nos dice corazoncitos a Rach Espinosa pues ya llevamos casi una hora qué rápido, <risa> sí, rápido no chico, sé no sé cómo pasó eso eh? te lo juro y, pues, queremos agradecer a todos los que se están aquí conectando, que están comentando. Está muy activo el, aquí los comentarios. Agradecer a Marina, a Nico, a Cecilia, a Jera, eh, a Felipe. Ah, ¿Quién más está por aquí? Saludos al Manolo, al Felipe, al Gera, A Wally, que también pues anda espero aquí. Espero que esté también ahí el Tito, el Rafa, Wally, Nicanor. Sí, el a y el Guardia la, a la que ya nos agradeció Celia, Celia que nos ha estado dando voz, eh. comentarios Celia muy es, importantes ¿eh? de hecho Celia es este es una de las voces eh, femeninas aquí que más admiro este ella estuvo en una banda muy conocida que se llama Vortigen una de las primeras agrupaciones femeninas aquí y la verdad es que a mí la guitarra de América América Portillo, y la, la voz de Celia Novelo, la guitarra de Ale, este, de, ¿cómo se llama esta? De Mariela en el bajo. O sea, realmente un trabajo espectacular de todas ellas y merecen mucho mi reconocimiento. Yo siempre se lo he dicho a Celia, Celia, no manches, tu voz es un monstruo. O sea, realmente incluso Uber creo que el primer vocalista que tuvo fue ella y realmente el estilo que, que definió a, a Uber en, en lo progresivo fue de Rach, las guitarras, Salazar y Kilí, Pero el sonido vocal que tiene esta mujer a mí me fascina. O sea, siempre se lo, cada vez que la veo, son poquitas veces, le digo, no manches tu voz, me encanta. O Súper sea. bien. Sí, por aquí Manuel nos dice, yo también fue la primer vocal de Uber Justo ah, lo que estás aquí, este. Bien. Fue para el 2013, algo así, ¿no? 2015, por ahí. Ay, mira, qué linda dice ese. Se agradece el reconocimiento. Ahora toca apoyar a los que continúan levantando la escena. Gracias, Celia. Un besote. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que están comentando. No se olviden de compartir esta entrevista ahorita y pues también al rato que la hayamos terminado para que siga haciendo ruido y la gente conozca este proyecto que es Into the Chaos. Dentro de lo que es materializar esto que va a ser su primer disco, ¿cuál ha sido el reto más fuerte al que se han enfrentado? Bueno, mira... Eh... La pandemia definitivamente nos atrasó bastante el hecho de la grabación, producción, más no la composición. Eso es un tema que hasta el día de hoy eh, siempre tenemos como disciplina el ensayo, ¿no? Un ensayo semanal. Y antes ensayábamos hasta tres veces a la semana. Este, sin embargo, ya tenemos varios temas listos que, de hecho, ya, ya hemos presentado en vivo en algunas ocasiones. y Pienso que, por el momento, más que nada estamos enfocados en promocionar, publicitar nuestro trabajo este, en redes. Ahorita, por ejemplo, lo que es el video, estamos, estamos metiéndole a todo. De hecho, estamos este, haciendo ahí una labor titánica de publicidad que, pues, esperemos que pronto se dé, dé resultados. Este, pero es a eso a lo que estamos metidos, ¿no? En cuanto a, a la grabación de los temas, realmente no nos preocupa porque podemos sentar a estudio, nada más es sacar tiempo y sentarnos y los grabamos, no, no hay problema, ¿no? Sin embargo, lo que queremos es eh, ir apuntalando cada vez más eh, nuestro, nuestro posicionamiento. Es decir, antes de grabar en chinga todos los tracks, o meternos al estudio de hacerlo, preferen, prefer, preferimos dar a conocer el proyecto, ¿no? A través de las redes sociales, como menciono, a través del video, a través de la gente en performance, este, salir a tocar. Todo ese posicionamiento es lo que primero buscamos antes de lanzar el material. Por eso es que ahorita no nos preocupa tanto lanzar el, el, un, un disco o, o, o algo por el estilo, porque para empezar, no va, no va a ser disco físico, va a ser este, por plataformas. Eso es algo que ahorita hemos discutido, incluso debatido, y, y estamos todavía en ese tema por definir, pero lo más seguro es que va a ser por plataformas. Ahorita sí hemos eh, metido más energía a las presentaciones, hemos metido más energía, en este caso, a la producción virtual, visual, audiovisual, y bueno, y así vamos a seguir, ¿no? Paulatinamente. Y conforme se vaya dando el resultado, pues vamos a seguir grabando en el proceso. O sea, va a ser uh, en simultáneo. Simplemente no voy a descuidar uno por hacer otro. Al contrario, voy a estar haciendo simultáneamente, pero la parte de la grabación un poquito más lenta, ¿no? O sea, necesitamos primero posicionarnos como, como grupo, como banda. Ok. Mira, conectó aquí Rach. Dice, buenas. Mami. Está aquí, conectadísimo. <ríe> Súper <ríe> bien, muchísimas gracias. Besote a Rach. Sabe que lo amo. <ríe> <ríe> Tienes razones para amarlo. <ríe> y muchas. Ok. De las, de las canciones que, pues, que están dándole vida a este, a este disco y todo esto que me has estado contando a lo largo de la entrevista. ¿Cuál fue la que más les costó crear y cuál la que más les costó grabar? <risa> ¡Chan, chan, chan, chan! Amo esas preguntas, no tienes idea cuánto. No, realmente, es que sí, eh. te puedo decir, por ejemplo, en lo particular, y Rach no, no me va a dejar mentir, es más, que de hecho, nadie de La banda me va a dejar mentir. Tuve, tenemos ahí un pequeño detalle con el metrónomo humano, que es nuestro baterista. Entonces, ese, ese feeling realmente que le metió a nuestro baterista. No, nunca lo voy a encontrar en ninguna otra parte, sobre todo porque yo se acostumbrado a grabar con metrónomo. Este, pero, híjole, la verdad es que, y Racho puede decir, <ríe> este tema de agulia tiene mucho contratiempo. Y, y para la parte del bajo, eh, sobre todo en la parte de los versos, donde se escucha, o sea, un poquito más el el el, ¿cómo se llama? el golpe de slap en cuerda versus el tiempo del bombo tenía que ir preciso y si yo llevo el metrónomo eh, no iba a sonar como en la grabación entonces tuvimos que omitir ahí el metrónomo este y voilà, salió bastante bien este sí fue un tema o sea, a mí en lo particular sí se me dificultó por eso este la canción en sí no tiene mucha complejidad, ¿no? Tiene su nivel de complejidad, sí, pero no, no, no ha talgado. Este, jugamos mucho también con los destiempos. Eh, nuestro, nuestro tiempo principal es cuatro cuartos en batería. Sin embargo, jugamos mucho con meta y casi, con palm nudes, con toda esa parte que conlleve a, a la parte rítmica de guitarras, de bajo, de percusiones. Y sí te puedo decir que... Una de las, más, eh, de las más difíciles que pude haber grabado fue a Bulia por el tema de, de, de bajo, de, de slabs, y también por el tema de, de la batería, ¿no? De hecho, ahí tuve que extender algunas, algunos tempos de bajo para poder aterrizar y cazar bien la batería, ¿no? Este, pues, la verdad es que salió bastante bien. O sea, a pesar de todo eso, puntualmente, cayó como anillo al dedo, no por nada, es el Atlas aquí, el Buen Kili. Y bueno, con respecto a cuál fue la otra pregunta, me dijiste la última, la más difícil, ¿cuál fue la otra? La más difícil de crear y la más difícil de grabar. Bueno, creo que ya te contesté la más difícil de grabar. Sí, la más difícil de crear, bueno, tenemos ahí un par de temas. Este, como te mencioné, cada tema que abordamos, no solamente líricamente, sino musicalmente, son completamente diferentes. Incluso tenemos ahí algunas que pueden sonar un poquito a, a ¿cómo se llama? Este, a Bossa Nova, ¿no? De hecho, ahí tenemos una combinación rara, ¿no? Este, Un poquito, pues de todo un poco es lo que es ellos incluso algo de reggae. Eh, sin embargo, pienso que esa complejidad va más para allá de esos temas que aún no hemos tocado precisamente por, porque no hemos afinado bien algunos detalles de tempos, pero en, en general, al menos para grabar, las que tenemos ahorita técnicamente no son difíciles, pero sí en cuanto al uso del metrónomo, pues ahí tuvimos que, que hacerle y pues la verdad es que el resultado nos sorprendió bastante sobre todo porque fue algo muy orgánico, no planeado. Y pienso que eso también nos ayudó mucho a mejorar como músicos, uh, no solamente al uso del click, sino también a, a, pues, ir improvisando sobre la marcha. Y eso realmente en grabación es muy difícil porque uno ya tiene estructurada la canción, los tiempos, bien definido todo. Entonces, ahí tuvimos que hacer uso de de mucha, mucha paciencia, sobre todo, pregúntale las Rats, <risa> eh, eso sería, y en cuanto a las más difíciles, te digo, yo pienso que aún la gente no las ha escuchado, eh, si sí tienen, te digo, vuelvo a repetir, todas las canciones tienen un nivel de, de complejidad en tempos, en tempos, incluso en algunas partes de cuerdas, en riff, pero... Es lo que tratamos siempre de definir como banda, como nuestro sonido propio. Ok. Pues bueno, ahí para que se den una pequeña idea de lo que van a, a escuchar. Cuando nos entreguen ese, ese arduo trabajo <risa> en no sé cuántos temas... Pero mira, de hecho, no, no puedo este, no puedo no exhibir ni divulgar, sino al contrario, todavía estamos en eso, ¿no? De hecho, Está estamos viendo bien. si va a ser un EP o un LP, va a ser digital definitivamente, posiblemente saquemos algunos muy contaditos en físico, pero sí van a ser posiblemente entre 11 y 13 temas. Ok, muy bien. Y, pues, independientemente de que sea digital y algunos cuantos afortunados sean los que posean el, el material en físico, pues, va a tener una hasta cara, ¿no? Ahí te haremos llegado una copia. Muchísimas gracias. Pero, digo, va a tener una cara, ¿no? Va a haber ese... Ese plus visual que nos va a enamorar ah, desde supuesto, que lo veamos. Man. Y, pues, pues, lo que yo quiero saber, ¿quién va a ser o quién es esa mente maestra al que le asignaron esa ardua tarea de darle cara a este primer disco? Pues, mira, para empezar, en la parte este, del arte, aún no definimos. De hecho, ya empezamos a verlo. Hemos tenido unas propuestas ahí que nos han enviado amigos Conocidos, incluso gente muy cercana, por ejemplo, a, a Nick, a Wally, este, que, que han estado trabajando esto, ¿no? Realmente ahí tenemos propuestas de cada uno de nosotros que todavía falta eh, sentarnos a pues, elegir y sobre todo también escoger no solo lo atractivo, sino también que sea lo ad hoc con nuestro estilo, con nuestro subgénero. Eh, al fin de cuentas, sí es cierto, de la vista nace el amor. Pero también hay que ser estratégicos al momento de colocar y vender. Estamos hablando de no solamente lo bonito, sino también cómo lo vendes. Y eso es muy primordial, sobre todo, pues, en la parte comercial, ¿no? Que es donde queremos llegar. Entonces, muy puntualmente a tu pregunta, es, este, ahorita no, no estamos enfocados a esa parte, ¿sabes? Estamos enfocados más a la parte de, como mencioné, darnos a conocer, a posicionarnos como banda, hacernos de un hombre, a pesar de que todos nosotros ya tengamos, seamos conocidos por otros trabajos en el pasado, es hacernos de un hombre con este proyecto que es fresco, es comercial, es 100% digerible y también gusta pues por ser algo nostálgico quizás, ¿no? Porque Porque también no se puede negar. Entonces, eh... Sí tenemos algunas propuestas, pero te digo, todavía las estamos revisando y sí va a ser algo ad hoc a lo que estamos haciendo hoy por hoy, no solamente en el video o en la música, sino también en lo que hacemos en directo. Entonces, ten por seguro que sí va a ser algo de, de un total agrado y satisfacción para nosotros, claro. Claro, está. Les tiene que gustar a ustedes. Deben de decir, era eso, es eso lo que les queremos. Dar. Es eso lo Así que es. queremos que, que el público vea, ¿no? Totalmente de acuerdo. <ríe> ¿Cómo llegan con Aztec Meta a formar parte de esta familia? ¿Cómo es que contactan con Marina y todo su gran equipo de trabajo? Bueno, pues para empezar, este todo fue culpa de Humberto. <ríe> fue en una de sus fiestas donde nos invitaron. Este, realmente nosotros no teníamos el gusto de conocer a Marina. Eh, fue así de la nada, o sea, nada más sabíamos que iba a ir a ver, iba a ir una persona a ver temas de management con Humberto, nuestro hermano de Genotype, como también con Deadside, ¿no? Entonces, la invitación realmente... Eh, pues fue directo de ella realmente, porque pues nosotros solamente fuimos ahí a divertirnos, este, a pasarla bien con Humberto, a pasarla pues en una fiesta, y tocamos, siempre que tocamos siempre tratamos de dar energía, ¿no? Energía porque es lo que nos mueve, es lo que siempre tratamos de proyectar, y así como proyectamos también recibimos, este... Realmente ahí es donde ella pues nos, nos ubicó, le, le gustó nuestro show y pues más que show realmente era desmadre, <risa> pero le, le encantó, ¿no? Lo que hicimos en performance, este, el movernos, la música, eh, yo no sabía que en ese momento ella estaba haciendo una especie como de videollamada o algo así, lo que entendí, este, pero le gustó. Y pues nos, nos hizo la invitación, ¿no? Este quería, quería trabajar de la mano con nosotros, pero realmente, al menos a, ahorita, pues todavía no, no pertenecemos así como quien dice oficialmente, tampoco hay un comunicado donde nos hayan agregado, ¿no? Digamos que esta sería prácticamente la primera, este, la primera sesión, que, la primera invitación que tenemos de ella, este, y pues bueno. ¿Qué más puedo decir? Estamos agradecidos con, con lo que también ella nos, nos ha podido brindar en ese tiempo y entre ellos también esperemos que su amistad. Perfecto, pues esperemos que sí, porque pues la verdad el, el funcionar dos, dos grandes trabajos como es el que hace ella y como es lo que hacen ustedes, pues sería algo, algo impresionante, algo bastante bueno para ambas partes, ¿no? Estamos llegando ya casi al final, ya llevamos una hora y dieciséis minutos, no sé cómo la hicimos, quién sabe. El, yo el... Me aburre, ¿eh? No, ni yo, ¿eh? O sea, cuando uno lo pasa bien y está a gusto, mira, el tiempo sí, se va eh. así de repente ya vi que ya son casi las 10 de la noche. No me acuerdo si allá el horario es diferente, no recuerdo. Ay, es lo, mismo, es lo mismo, de hecho, son Yo casi ya las ni sé. Hace como. Súper, porque hace como dos años que no tengo noción del tiempo espacio, entonces sí, yo ya no oh. sé, <risa> imagínate. No te preocupes, suele pasar, en especial, bueno, en mi caso que la paso trabajando, estoy en el negocio, estoy con mi hija, sí, claro. este, realmente sí, el tiempo vuela, y además la música, los ensayos, la producción, eh, ¡híjole! de hecho a la pobrecita luego para lo de las fotos, así, como no había con quién dejarla. Entonces, pues, pues vamos, <risa> ella estuvo ahí en, en la mansión, este, donde hicimos la, las sesiones de fotos, estaba encantadísima, divertidísima, los colores, todo, claro. incluso ella, ella no entiende lo que es el video realmente, pero ella cuando me ve en algún video o, o cualquier material donde aparezca yo tocando, ella se emociona y tiene apenas cuatro años, va a cumplir cinco, y se emociona <risa> cuando me ve aquí tocar viene y, y, y quiere también este, involucrarse, ¿no? Realmente también, ese es uno de mis principales motores, este mi hija es, es la que me nutre también a ser no solamente un buen papá, a ser también un buen músico, un buen trabajador y también a brindarle todo lo que, lo que es, es, compartirle más que nada todo lo que es mi amor por la música. Y, y a ella le gusta el black metal. Ya, yeah, es de las mías. Súper. y su banda favorita es Slipknot y, ah, y su cover favorito es el de Frozen de Betraying of Martyrs Uf, ¿qué te digo esa niña me sorprende así es así es esto muy bien súper bien shows programados para este 2022 que ya tengan dado que pues las actividades empiezan a regresar y con ello pues también mira, para ustedes sí fíjate que sí tenemos por ahí unos que falta por confirmar de hecho nuestras fechas de presentaciones y todo lo tenemos este vinculado a nuestras redes sociales que por cierto síganlas eh, toda esta parte yo la yo siempre este las estaré ahí publicando de hecho el community manager si quieren mandarme sugerencias o algo aquí es con Johnny Bravo este realmente eh, yo soy el que mueve las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, todas las fechas y eso realmente lo hablamos entre todos y ya una vez que tengamos definido, pues, ya los empezaremos a dar a conocer, ¿no? Comento esto precisamente, pues, para no adelantarme a los temas. Sí tenemos ahorita unos, unos, unos pendientes por presentarnos eh, ya ahí con una de nuestras bandas hermanas, este base en Cancún. Y, bueno, Creo que van a ser dos, aún no, es, no, no está definido. Y también el de los Balagardones Fest. Son los que por lo pronto te puedo compartir muy puntualmente hoy por hoy. Tenemos ahí otras invitaciones en otros estados, este, pero pues no quiero tirar la sal, prefiero mejor que se dé. Y ya conforme se vaya concretando, lo iré posteando allá en nuestras redes sociales. Perfectísimo. Ya por último, ¿qué les dirías? a quienes tienen las ganas de crear un proyecto musical hoy en día. Pues realmente los motivaría, ¿sabes? Eh, hoy por hoy es, es mucho más común ver a personas con depresión, ansiedad, este, problemas clínicos y psicológicos muy cabrones, de, de verdad en serio, este, y pienso que la motivación es, es uno de los más grandes motores que uno puede tener, en especial viniendo de la familia, yo tuve la fortuna de, de tener el apoyo siempre de mi familia, de mi mamá, este, mi mamá por cierto es muy fan de Kiss, de Queen, de Iron Maiden, y la verdad es que desde la cuna, gracias a ella, conocí la música, este, ella no nunca quiso que fuera eh, músico en nada de eso, pero me, siempre me apoyó en lo que yo quisiera hacer, pues, bienvenido, ¿no? este Realmente el apoyo de mis padres fue muy importante para, para este camino. Eh, terminé mi carrera y, pues, yo adicionalmente a ello también me, me dedico a, a ejercer este, eh, algo que me encanta, me fascina, que es la música, aplicarla. Eh, realmente yo pienso eso, ¿no? Creo que se nos acaba de ir justo cuando ya vamos a terminar. Sí. Se nos congeló. Ya, ya regresó. Sí, te nos bueno, congelaste. Pues, no, te estaba diciendo que creo que uno de los puntos más importantes es no dejarse caer, no dejarse abatir. Y pues siempre hay que perseguir los sueños, ¿no? Los sueños se pueden cumplir en escala de cuánto tú trabajes por ellos. Nadie va a venir a sacudirte, oye, ven, te llevo de gira, ¿no? Realmente, por ejemplo, nosotros eh, conocemos mucha gente, realmente somos músicos de antaño, tenemos muchos contactos, eh, tanto nacionales como, ahora sí, extranjeros, tenemos muchas puertas, ¿no? Y es lo que estamos aprovechando ahorita con esta oportunidad del video, también posicionarnos por nosotros mismos, que es, pues, algo con lo que siempre hemos trabajado, ¿no? Por mérito propio este realmente agradecemos siempre de la mano a todos los que nos apoyan a nuestros amigos hasta metal pero realmente el camino que siempre tratamos de, de cruzar es por nosotros mismos ¿no? este ahorita por ejemplo estamos también eh, viendo unas presentaciones con unos hermanos que van a venir aquí a, a Cancún y quieren que seamos sus teloneros y es son una banda muy conocidísima no solamente en México sino en otras partes del mundo también los conocen este y puta, los aparecíamos un chingo y también ellos puta, por eso nos, nos contactaron, ¿no? O sea, la verdad es que también lo bonito de la música es eso. Conoces a mucha gente que hoy quién sabe dónde estén, pero mañana eso es lo que nos ha ayudado también parte de, de, de nuestras personas, es la humildad. Y pues, retomando eso, nunca, nunca quiten el dedo del renglón. Y como menciono, es este trabajar, porque no solamente es tener un proyecto y ya, también hay que saber posicionarlo y venderlo, que es lo primordial actualmente en el mercado. El mundo de la música es muy, pero muy egoísta, muy superficial, y hay que también saberse posicionar. Muchos dicen que no son vendedores, pero también hasta para eso hay que saberse vender. Hay que saber vender un buen producto. Digo, es lo único que podía decir. Totalmente lo que veníamos platicando, ¿no? El invertirle, el ponerlo guapo atractivo, ¿no? Que sí, suene bien, bien, que les guste, exacto. Y, y pues que eso. Que sean ¿no? muy guapos también los integrantes, ¿eh? Porque si no no van a vender nada. Ya escucharon, ¿eh? O sea, ahí están ya los tallamos. consejos. <ríe> aquí, aquí, aquí de este lado ninguno está guapo. Pero hay talento. Que salgamos a vender puerta por puerta. <ríe> Ok, pues bueno, ya estamos ya ahora sí cerrando, fue de verdad un, un gusto tenerte aquí, Omega, en verdad muchísimas gracias por brindarme hora y media de tu valiosísimo tiempo en un lunes. No, no, para este, nada, gracias a ustedes por la invitación, gracias no, a ustedes también por la promoción que nos hacen y el apoyo. Lo dicho, ¿no? Y, y Marina lo sabe, este espacio está abierto ahora para ustedes, cuando gusten o necesiten y quieran compartirnos más de lo que vayan haciendo, ya saben que esta es su casa, está abierto para lo que ustedes eh, requieran. Y de verdad ha sido un gusto platicar contigo, más que una entrevista ha sido una charla bastante, bastante amena, en la que pudimos tocar puntos interesantes, pudimos viajar un poquito en, en el camino que llevan recorrido, eh, con este proyecto que es Into the Chaos y pues como este espacio es eh, de principio a fin de nuestros invitados eh, tú vas a presentar el video con el que vamos a cerrar esta entrevista que precisamente es ese video que es Abulia a tu puro estilo, no sin antes agradecer también a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí de verdad muchísimas gracias, el los comentarios estuvieron, pero a full, a fuego, con todos ahí los que estuvieron. Gracias a Marina, gracias a, a Celia, a Wally, a Nico, gracias. a este, pues sí, aquí a todos los que han estado súper presentes en esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Y pues eh, nada más a modo de comercial, antes de... ...dejar a Omega presentar este video tan interesante... ...que si no lo han visto lo van a ver ahorita. Este, yo les recuerdo que nuestros... ...partners de... ...es que se me va el nombre a veces, perdónenme... ...soy malísima con los nombres... ...de Mezcal Mi Tierra están... este ...pues aquí con nosotros para patrocinar... ...bueno, para anunciar su, eh, su producto... ...que es un mezcal 100% artesanal... Oaxaqueño, está bastante interesante el concepto que estos chicos tienen, porque el, el producto que están vendiendo trae 38 grados de alcohol, entonces es para los que les encanta ese rollito del mezcal, pues pueden ir a las redes sociales de Mezcal Mi Tierra, que está aquí apareciendo en el cintillo, y pues cuando lleguemos a los mil en Metal Obscura, nuestros amigos de Mezcal Mi Tierra van a obsequiar al seguidor número 20.000 una botella, no de 38 grados, de 40, uh, pero con un sabor muy, muy especial wow. que va a ser de nuestra querida plantita verde... Oye, Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Si quieren acá la experiencia del mezcal no, a 40 no, grados con el viajesote de la plantita verde, pues, ¿qué esperan? Pueden ser los afortunados en llevarse esa botella, wow. si mal no recuerdo, es de 500 mililitros, si mal recuerdo, y si no o se quieren esperar eso, pues, ahí están las redes sociales de nuestro partner, que es mi tierra, Mezcal mi tierra para que puedan contactarlos si quieren adquirir alguno de estos mezcales que ellos producen de manera 100% artesanal. También queremos agradecer a nuestros partners de Kill Sound Productions, Wolfgang Wolfram Records y Backstage Canal 80, así como de Crónica Metal. Pues ahora sí, Omega, muchísimas gracias y te dejo los micrófonos a ti para que nos presentes este video tan interesante que realizaron al puro estilo de Into the Chaos. Bueno, pues antes que nada me queda despedirme bien de toda la banda que se conectó. Gracias por el apoyo, hermanos. En serio, se les agradece un chingo. En especial en nombre mío y de toda la banda, se les agradece, se les ama, se les quieren. Gracias por el apoyo, en serio. Este, y bueno, antes de presentar el video, sí quisiera mencionar el, este trabajo también no pudo haber sido posible sin las personas que realmente actuaron en ella, y no hablo de nosotros, <risa> hablo de Alejandra irá bien, hablo de Caro, la chica que hizo de, de, bueno, con el problema de bulimia, hablo también de los papeles de Armando y de Don Juan, la verdad, maestros, actores geniales, y al Capi, ¿no? Realmente todos ellos hicieron su excelente trabajo, y realmente, pues el mérito que merece, ¿no? Este, gracias a ellos obtuvimos el resultado que estamos teniendo hoy en día. Y pues quisiera ahora sí hacerles la presentación en nuestro video que se llama Bulia Into the Chaos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Omega, y muchas gracias a todos una vez más por acompañarnos. Yo soy Shandri Silver y a nombre de nuestro conductor titular, Carlos bertancourt los esperamos en la siguiente entrevista aquí en Metal Oscura y Crónica Metal. Muchísimas gracias, muy buenas noches y disfruten este video. Hasta la próxima. Bye, bye. <risa> to go! This is Zagratan Accountable Corpse. We're coming your way real soon. We're looking forward to performing for everybody. Hope to see you there.